Vaya paliza. Muy buenas chavales, ¿cómo lleváis la tarde? Yo aquí reventado a las 2 de la tarde, un calor que paqué y dentro de 3 días el gigante de piedra. 200 kilómetros de bicicleta de montaña en Castellón, uno de los terrenos más duros de toda España. Más de 6.000 metros de desnivel, Open de España de ultramaratón. Aquí en este vídeo voy a contar cómo lo he planificado, cómo me he preparado y qué cosas hay que tener en cuenta para un gran reto o un objetivo que tenga, como una vuelta por etapas, una carrera importante de un día. O como en mi caso, pues eso, la ultramaratón Dentro la intro y nos vemos Os pongo en antecedentes Final del confinamiento, abril del 2020 Prácticamente no había hecho rodillos, ni había entrenado, ni nada eh, Un estado físico lamentable, 85 kilazos Y físicamente me encontraba fatal había que hacer algo para darle un cambio, un giro, y, y volver a ser el ciclista que en antaño era. Entonces el gigante de piedra que lo tenía preparado desde el 2020 y no se pudo hacer, me lo pasaron al 2021 y era una excusa perfecta. Así que en enero del 2021 me puse en contacto con Javier Jimeno y aparte de nutricionista y mandarme las dietas, cada mes que iba a la consulta empezábamos a hablar, me hacía de coacher-manager, y vamos, me orientaba de qué cosas se podía hacer en la tienda, me daba ideas, me hacía darle vueltas a la cabeza. Y la verdad que ha sido un antes y un después. Lo primero, he perdido los 7 kilos, más o menos. Y luego, además, eh, me encuentro mucho más fuerte, mejor anímicamente y la bicicleta pues más fuerte de lo que me había encontrado nunca. En Así como me ha ido muy bien en el nutricionista... Entrenador no he tenido. Eh, llevo muchos años con la bicicleta y más o menos me voy conociendo, sé cuándo voy bien, cuándo voy mal y cómo estoy entrenando más o menos. Entonces no llevo un plan eh, programado, es, es imposible, soy autónomo y tengo un crío de 5 años. Entonces lo primero es lo primero, hay que trabajar y familia. Lo de entrenar la bicicleta, pues hombre, entreno todo lo que puedo, pero eso sí, en abril o algo así me pasé porque encadené cuatro, cuatro breves seguidas de 200 kilómetros y tan importante es el entrenamiento como el descanso entonces terminaba de entrenar y me ponía a trabajar de pie bueno, sí, sin poder tumbarme, sin poder descansar sin poder echarme una siesta después de la brevet entonces sí que ahí me pasé un poco y aunque no había hecho muchos, muchos, muchos kilómetros sí que físicamente he tenido un par de bajones entonces he tenido que parar completamente de entrenar para durante una semana, semana y media para que el cuerpo otra vez medio viniera arriba y voy un poquitín justo la verdad que estas dos últimas semanas ya voy para abajo ya no me sale ya no tengo motivación para entrenar entonces si hubiera esperado un poco no hubiera apretado tanto en abril las breves las hubiera puesto un poco más tarde pues habría de un poco mejor pero vamos, en malas condiciones no estoy ahí en la fin de él me encontré muy bien el otro día Aparte del entrenamiento, la motivación y demás, eh, una parte importante de las carrericas estas son la mecánica. Hay que cuidar la mecánica. En dos horas de entrenamiento te puede pasarle de dios. Puedes pinchar, se te puede romper el manillar, te puedes quedar sin frenos. Os paso el vídeo de cómo preparé la bicicleta y un par de consejos con más. Una parte muy importante de los preparativos es la bicicleta. Como habéis visto, eh, la Puebla al de Fienden no me fue muy bien la cosa. Se me arrancaron los tornillos y, y me tuve que retirar. Entonces lo primero que voy a hacer es colocar la misma potencia. Esta me ha fallado, pero durante dos años me ha ido muy bien. Espero que una nueva pues me aguante por lo menos otros dos años. Iba en una posición muy cómoda y no estamos a unas alturas de ponernos a hacer probatinas. Por otro lado, la cubierta, ahora mismo llevo una mezcal, es un taco muy rodador, se nota muchísimo que, que rueda, que corre mucho la bicicleta, pero eso sí, en bajadas con tierrecilla, con piedras, le falta agarre, le falta seguridad, entonces el gigante de piedra, como tiene tanto desnivel, hay bajadas que son un poco más complicadas y voy a pasar a barzo en las medidas yo he utilizado el 210 tanto adelante como atrás el 225 me lastra yo me noto con el 225 que no voy no voy no voy no voy prefiero una cubierta que deslice mejor que arranque mejor aunque luego vaya un poco más puteado en el agarre pero realmente con, con barzo no he tenido jamás ningún problema me da a mí una, un agarre suficiente y de sobra el oh, el lateral, el fuertecito, el TNT. Eh, en otras carreras, en otras pruebas, he utilizado el lateral, que es muy fino, el TLR o las pegables directamente, y al final el rajado Entonces, como soy tan friki, voy a hacer un Daniel Race y voy a ir sin cámaras. Voy a ir con los airlines metidos, tanto adelante como atrás, y las cubiertas reforzadas. Entonces, ni cámaras, ni, ni repuestos. Malo será que me quede tirado y que haga que volver andando. Y luego, por otro lado, soy un friki, ¿vale? Eh, llevo el disco delantero de 160 y el trasero de 160. Son muy justos en cuanto a frenada. Pero me gusta llevarlos así, pues porque son más chulos, más pequeños, más discretos. Y utilizo el modelo, el XTR, el tope gama que lleva una lámina que a idea, eh, que conforme se va calentando el disco, disipa mejor el calor. Entonces le voy a colocar unas pastillas, ahora llevo GALFER como os he comentado le voy a poner unas pastillas de Shimano eh, ventiladas esto también disipa el calor entonces eh, lo que pierdes porque el diámetro del disco es un poco más pequeño lo ganas porque disipa mejor el calor y los frenos contra más refrigerados están, más, menos temperatura tienen pues frenan mejor así que manos a la obra y a dejar la máquina en su sitio Igual también los, puñ los puñicos, para que ya sean cómodos, porque ¿ok? estos los tengo ya un poco viejos. Como os he comentado, llevo los airlines metidos en la rueda delantera y en la trasera. En caso de un corte de una raja, me sería completamente imposible el quitar el airline y llevarlo colgado al cuello, poner una cámara, lo tendría que tirar sino por, por el monte y eso no se puede hacer. Entonces voy a ir a tubeless, sí o sí o sí, e intentar reparar en el caso de una avería importante. Entonces, en este lado del manillar llevo las mechas, en el otro lado del manillar llevo una seta y luego llevaré la bombica, que eso sí me servirá para poder intentar talonar en caso de, de pinchazo. Y para talonar yo no suelo llevar tapones, pero este taponcico lleva un agujero para poder desmontar la válvula. Y al desmontar la válvula hinchas con la bomba y hincha y mete mucho más aire y más rápido. Así que yo como buen mecánico intentaré repararme el tubelés, en marcha en caso de pinchazo. Espero que no, a tocar madera. Tan importante como hacer el gigante de piedra es enseñaros cómo he hecho el gigante de piedra. Así que voy preparado a tope con soporte para la GoPro aquí en el manillar. Soporte en la parte de atrás del sillín. Da unas tomas guapas, sobre todo en la salida. Guay. Soporte aquí en el casco. También puedo ponerme la GoPro para adelante o también la puedo poner para atrás, según las necesidades. Y además, voy a ir con mochila y en el medio me he puesto un soporte para la GoPro para llevarla en el pecho. Por, por tomas y por imágenes no va a ser. Luego que salga bien el vídeo no, Dios dirá. Por supuesto me llevaré el dron, pero no me lo podré llevar en carrera. O sea, que os pondré algunas imágenes de dron de, del pueblo en la salida o en la meta. Un tanto! ¡Un asco! Esta. ¡Presenta! ¡Hola, amiguitos! Bueno, chicos, y por último, el unboxing de las cosas que voy a llevar. Me parece que me he pasado. Me parece que he llevado demasiadas cosas, ¿verdad, David? ¿A dónde? A la carrera. ¿A la carrera? Hasta esto. Esto es para, para ver dónde estás. Exactamente. El GPS, el track cargado. Y además tengo como los puntos para los habitamientos. Entonces, en la pantalla del mapa... Me van a salir, a salir los punticos donde están los aviotallamientos. Así es. Vale, perfecto. Ahora, Más cosas. Esto. Las gafas. Las gafas. Eh, las gafas voy a llevar fotocromáticas. Porque la salida es a las 6 de la mañana. Entonces, a bueno. las 6 de la mañana no se ve un pijo. Pero luego a las 4 de la tarde va a hacer un sol que, ¿para qué? Bueno, si no llueve. Es que tampoco, también a da ver lluvia. Cómo se ve. Entonces, no estoy seguro. Se ve muy bien. Pues por eso me llevo estas gafas. Gafas fotocromáticas. Fantástico. ¿sabes lo que es eso? ¿El qué crema para el culo <risa> sí crema de badana voy a estarme 13 horas entonces lo más seguro es que termine el culo con una abrevadero patos lo mejor <risa> es echarse cremita y así nos protegeremos el culo ante, ante el sol eh, no, el sol no es más cosas muy mal? la bombica ¡Bomba! ¡Bomba! porque casi seguro que pincho ya te has hecho daño Casi seguro que pincho y me toca darle a la zambumba Mira, parece sí. Como un telescopio Ahora vamos con la botella Bidón, me voy a coger el bidón grande Voy a llevar también el camelback, Pero eh, aquí en el bidón grande llevaré las sales Entonces aquí llevaré agua y ahí las sales Y bueno, pues eh, pues eso Más vale que sobre agua, que no que falte sí. Y por último la mochila Sí, por último la sí, mochila A ver qué a ver, lo primero, espera, que para enseñar a los West. Pues, lo primero, aquí dentro tengo la mochila con el depósito de agua. Entonces aquí puedo llenar hasta litro y medio, no, hasta dos litros. Y bueno, pues tampoco es cuestión de llevarla todo el rato a tope para ir cargando peso. Pero. Ahora, a ver qué hay dentro. Y luego abrimos. ¡Hola! Barrita Longobar con BCA y glutamina Esto se toma al principio de la prueba Para que te recupere un poco el, el músculo el Bueno, es el exactamente Más Longobar, más Longobar Glucobar, esto es la barrita de gominola Que te da un poquitín más de energía ¿eh? Y esto Con cafeína es Porque masal. en 13 horas también me dormiré Entonces barritas también con cafeína También una un sal Para rellenar en el bidón en el Cuando te termine a rellenar con otro eso es una manta térmica Vete tú a saber lo que pasa Igual graniza y hace un frío que te pelas Y necesito es ponerme esto encima Manta térmica Importante en las largas distancia Y además, sobre todo si dan agua o puede dar frío Vale, geles Geles que actúan mucho más rápido que la barrita Y además otra textura eh, No puedes estar comiendo todo el rato sólido No puedes estar todo el rato geles Lo mejor, combinar Más geles Oiga, los este, geles de cafeína este, este te este. Exactamente, el mismo Los geles de cafeína y de glucosa Esto para tirar de la anilla Cuando llevas una tostada Oiga. que no puedes más Con esto te vienes arriba Oiga, No sé si, Oiga. si tienes Ey, suficiente este contacto Sí, déjalos Ahora, Más geles Y más geles, y Oiga. Más geles. Oiga. Es Bueno, nuevo. más cosas Como he dicho, salimos a las 6 de la mañana Entonces no va a haber luz Ahí y una para, para Que vas a hacer a los pollo pues que, que se gasta la pila. Pa. Más ah, cosas. Crema. crema para el sol. Importante. Si pega Hola. mucho el sol, hará falta parar y estás a, un poquito a, no, crema aquí y hacia... Botecico pequeño. Más cosas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. La multiherramienta. Ya has visto lo visto. Los desmontables por si tengo que meter una seta. Y aquí dentro llevo una mochilica con. No, no es útil, Multi herramienta y llaves de diferentes tamaños. Aquí dentro llevo el troncho a cadenas, eslabón de unión rápida. Uh -huh. no, no, no, no. No. Lubricante para cadena. Eh, la cadena seguramente empezará a chillar cuando lleve ciento y pico kilómetros. Pues bueno, no me cuesta nada llegar y echarle. En alguna carrerica en la dolorosa, me parece que me tuvieron que echar aceite de oliva a la cadena, porque hacía un ruido que te morías. Pues bueno, un botético pequeño. Más A cosas ver, más. Que... Una piedra has encontrado. Muy bien. Mascarilla de repuesto. Llevaré una en el mayor, pero otra para por si acaso en los avituallamientos. Hay que parar y echarse la mascarilla. ¿Qué has encontrado? Bridas. Por si se rompe algún radio o hay que sujetar alguna, Ay, pasta, alguna cosa. Pasta. 20 euros para coger un taxi. No sé si me llegará, pero por aquí la batería de repuesto de la GoPro. Y lo más importante, que se nos olvidaba Mira, mira, mira, mira, mira lo que tengo aquí ¿Sabes lo que es esto? Estoy para escuchar Espera, ¿sabes lo que es esto? Sopla, sopla ¡Eso es! Eh, eh, eh, para, para, que están durmiendo los ¿Qué están durmiendo los, están durmiendo los Esto es el pito de las emergencias Pues si me queden en un ribazo Para que sepan dónde encontrarme No, no, no, que hace mucho ruido Que hace mucho ruido Ya está, ya está, ya está de bueno Y hasta aquí el unboxing espero espero tener suficiente Espero no llevarme demasiadas cosas ¿Vosotros qué opináis? Aquí abajo en los comentarios, diles adiós a los Followers Adiós Followers, hasta el próximo vídeo